Voy a ir comentando eh, de qué se trata la práctica del día de hoy. Hoy es Chignawi-Kiatu, es nueve lluvia, corresponde al rumbo oeste. Entonces corresponden las posturas eh, de recostados, posturas acamana, se llama O'chelam en, en maya. Estas posturas representan, se le dice que son paradójicas porque representan el acto de, de recostarnos, como de irnos a dormir pero a la vez las posturas se hierguen desde los extremos, sin usar en lo posible las extremidades, representando esta fuerza de voluntad de querer tomar conciencia cuando nos vamos a dormir. Sería de, de empezar a trabajar esa habilidad para el ensueño. Entonces, la técnica nahuálica del día de hoy es la recapitulación, es strachia. Vamos a ver Ishiloa, que es uno de, una de los de las diferentes tipos de recapitulación. Se le dice, deshaciendo los pasos, que es recapitular los eventos que acaban de suceder. Así que al finalizar nuestra práctica, vamos a recapitular desde la mañana o desde que comenzamos nuestra práctica, paso a paso, para ir quedándonos solo con la experiencia y liberarnos de cualquier tipo de juicio de valor, de cualquier tipo de análisis que hagamos sobre lo realizado, sino que nos quedemos solo con la experiencia. Entonces, hoy vamos a trabajar también diferentes macho-manas, gestos manuales, Vamos a tratar de estar bien consciente a esto, a la energía de nuestras manos. En nuestras manos tenemos muchas terminaciones, muchas formas de canalizar nuestra energía, así que vamos a utilizar también esa herramienta bien consciente. Vamos a comenzar como hacemos siempre, con nuestro saludo, abriendo los rumbos, haciendo esta identificación con, con todo lo que nos rodea, con los elementos, y también es una forma de identificarnos con nosotros mismos. Nosotros tenemos todos nuestros, esos elementos dentro de nosotros nos componen. Así que bueno, los invito a que nos vayamos poniendo de pie. Cualquier cosa, si no se llega a ver bien o escuchar bien, me pueden avisar. Vamos a tomar una postura de pie óptima para el cuerpo de cada uno. Esto significa los dedos de nuestros pies apuntando hacia adelante. Vamos a imaginar diferentes líneas sobre las cuales vamos a a anclar el peso y a proyectarnos hacia el, hacia el cielo y hacia la tierra. Desde los segundos dedos de los pies proyectamos dos líneas imaginarias que atraviesan nuestras rodillas, o patelas luego siguen subiendo y atraviesan aquí nuestros huesos de las caderas, crestas ilíacas, hombros, y es como si se proyectaran hacia el cielo. Luego bueno, hay una tercera línea que es media, que esta es la línea central en la cual vamos a tratar desde costillas posteriores hacia costillas frontales, mantener esa activación de nuestro centro y abrazar esa línea media, también proyectando desde nuestro coxis hacia la tierra y desde coronilla hacia el cielo. Entonces vamos a tomar esta postura, mirada amplia hacia el frente, activando la visión periférica, que no haya un punto específico ahora, sino que dejo que se sature el tonal de información, y luego desde ahí cerramos los ojos y aflojamos nuestras manos, aflojamos las rodillas y aflojamos todos los músculos faciales. Vamos a llevar nuestra atención solo a la respiración, solo a la forma en la que estamos respirando naturalmente sin cambiar nada. No modifiquen nada y empiecen a percibir los instantes más sutiles de su propia respiración natural. Entramos en contacto con nuestro estado de ánimo, con nuestra energía, con nuestro cuerpo. A través de percibir y observar esa respiración. La práctica del día de hoy va a trabajar profundamente con nuestras emociones, con lo puro, con el agua. Se van a trabajar primordialmente los cuellos, raíz, polot e inwitut. Escorpión y plumón respectivamente son los cocuellos más bajos, los centros perceptuales más bajos, conocidos como chakras. Se les llama cocuellos. Vamos a movilizar mucho nuestra cadera, vamos a tratar de abrir nuestra cadera movilizando ese agua interna. Esa zona bien profunda de nuestras emociones. Tomo conciencia de cómo estoy aquí y ahora a través de mi respiración. unos instantes para estar presentes en todo lo que realizamos si no tiene nuestra atención estamos perdiendo el tiempo los soltecas decían no pierdas tu tiempo ni de noche ni de día significa poner la atención poner nuestra voluntad en donde estamos para existir plenamente en ese presente aquí y ahora desde ese lugar de presencia vamos a comenzar con respeto y con humildad, con nuestra práctica. Vamos abriendo nuestros ojos. Y ahora empezamos a aflojar todo el cuerpo y vamos a sacudir el cuerpo, aflojando, aflojando, sacudiendo, que se relajen todas las articulaciones, la cabeza, el cuello, sacudo. Relajen, relajen, puedo a hacer todas las direcciones y combinaciones posibles sacudan manos, sacudan pies, que se empiece a mover toda la energía. Y vamos a comenzar con un poquito de tapping sobre todo el cuerpo para activar todo nuestro sistema. Entonces, suelto, relajo los dedos y empezamos a hacer unos pequeños golpecitos en nuestra coronilla, golpecitos bien intensos con los dedos, que se sienta ese rebote, esa resonancia en el hueso del cráneo. Vamos bajando hacia el entrecejo, hacia el área de chalchivo y la gema, Vamos por los costados hacia nuestras sienes. Seguimos bajando por debajo de nuestros ojos. Ahora por los costaditos arriba de las orejas, justo donde hay ahí nuestros ganglios linfáticos, del sistema linfático. Vamos descendiendo por debajo de la nariz, ahí, golpecitos intensos. Vamos descendiendo ahora por debajo del labio inferior, en la mandíbula luego hacia los costados, que se relaje ahí todo lo que es la musculatura de la masticación, se afloje la mandíbula, para que no haya tensión, queremos que la, la energía circule libre por nuestro cuerpo, vamos bajando acá hacia el área de tiroides, seguimos bajando hacia también nuestras clavículas, otro punto importante para nuestro sistema linfático, seguimos bajando hacia el centro, área de timo, Seguimos bajando por el centro hacia el lado izquierdo. Eso. Área de vasos. Vamos para el lado derecho y más el área del hígado. Vamos por detrás, suprarrenales. Que sean bien intensos esos golpecitos, que se sientan, que reboten. Eso. Por delante, regresamos al área de nuestras ingles eso, y ahora sacudo un poco extremidades y empezamos con brazo, cara interna primero y luego cara posterior, entonces desde arriba hacia abajo, vamos haciendo golpecitos intensos todo que llegue hasta la punta de los dedos, hasta la palma también, giro y por el otro lado eso, y cambio por la cara interna el otro brazo giro y por el otro lado Perfecto, sacudimos. Ahora desde la cara interna, desde inglés, piernas. Procuren aquí si necesitan agacharse mucho, no redondear la columna, sino mantener esa columna erguida, vamos descendiendo y lo mismo ahora por detrás. Sacan las piernas, podemos hacer también dos veces, todas las musculaturas muy grandes, golpes bien intensos. Y sacudimos. Si puedo mantener el equilibrio, traigo la planta del pie derecho y me doy a dar unos golpecitos con puño cerrado. También, como iniciando desde el talón hacia la punta de los dedos. En caso de que necesiten equilibrio, se pueden apoyar contra la pared. Aflojo. Y vamos con la otra pierna. Golpecitos. Eso. Bien intenso y aflojo. Vayan notando, vamos por esta tensión hacia adentro, esa introspección de cómo se empiezan sutiles sensaciones, que se empieza a despertar, a despertar ese otro tipo de percepción. Vamos a crear ahora calor, fricción con nuestras manos, bien, bien, bien intenso, al centro, bien intenso, bien intenso que se sienta que, que generamos calor entre las manos. Cuando ya está ese calor, sobre nuestros ojos, luego sobre nuestra cabeza, y lo deslizamos hacia atrás y hacia abajo, libero por el cuello, suelto. Una vez más, genero calor, para trabajar solo con nuestra energía, solo con lo que nos corresponde, nos liberamos de todo lo demás, todo lo que me pesa, lo que me aqueja, se va Coloco sobre los ojos, cabeza, manos, cuello, libero. Vamos de nuevo al centro, vamos con los órganos vitales, Pongo en el centro del pecho, corazón, paso por los lados, por detrás, sacudo, libero. Por última vez, creamos muchísima fricción, que se siente la energía calórica, hasta que no sientan que hay más calor, no dejen de friccionar. Cuando ya se siente, coloco corazón, órganos y libero. Eso, llegar así. Sacudan bien brazos, manos, pies. Cerramos los ojos y ahora estiren los dedos hacia la tierra, todos los dedos juntos a excepción de los pulgares, estiro y desde coronilla crezco hacia el cielo, cierro los ojos, este macho humanas se lía, conexión, y recepción, y ahora perciban la energía en sus manos, si es posible, perciban la energía en sus pies, que son los lugares más fáciles de percibir, y a través de ahí lleven su atención a la superficie de la piel, como si estuvieran viendo con su cuerpo, como si pudiera percibir lo que hay detrás, lo que hay delante, lo que hay hacia los lados, lo que hay debajo y lo que hay arriba. Nos transformamos en canal para nuestra práctica, conectando la tierra y el cielo y en el medio de nosotros como canal. Ahora vamos a abrir los ojos. Vamos a jalar esa energía de la tierra y vamos a cerrar las manos en puño y las vamos a colocar sobre nuestras crestas ilíacas, codos hacia atrás. Esta es la postura básica con la cual vamos a comenzar nuestro saludo naucampa. Entonces los codos bien hacia atrás como si nos ataran con un lazo, que no me queden para afuera, bien hacia atrás, esto me ayuda a elevar el esternón, el esternón va por delante de los hombros, el pecho bien abierto y el corazón por delante. Inhalo y voy a cruzar el puño derecho hacia el hombro izquierdo concentro la energía, exhalo, extiendo ese brazo, ofreciendo el corazón, la práctica, hacia trampa, el rumbo este, el rumbo donde moran los seres masculinos, el elemento fuego, esta energía de movimiento, de acción, de hacer, conecto con esa energía para mi práctica y luego la jalo hacia mi centro de poder. Llevo pie derecho por delante del pie izquierdo en la misma línea, inhalo, elevo los talones manteniendo esta elongación axial por detrás de mi espalda y exhalando doy un cuarto de giro hacia la izquierda y deposito los talones suaves sin dejarme caer hacia atrás. Inhalo, cruzo puño derecho sobre hombro izquierdo, concentro la energía, exhalo, extiendo el brazo, ofrendo el corazón, la práctica hacia mi trampa, el rumbo norte, el rumbo de nuestros difuntos chamanes y profetas, el elemento aire, vamos a conectar con esta energía para nuestra práctica, para conectarnos con esta sabiduría ancestral, esa información que se puede acceder ampliando nuestros estados de conciencia, controlando nuestra mente, por un instante salir del automático, experimentar desde el corazón, traigo esa energía hacia mi centro de poder, llevo pie derecho por delante del izquierdo, inhalo, elevo talones, exhalo, damos un cuarto de giro hacia la izquierda, deposito talones suave, toda la planta del pie apoyada, inhalo, cruzo el puño derecho hacia hombro izquierdo, exhalo, extiendo el brazo, ofrendo el corazón, la práctica, hacia Cihuatlampa, es el rumbo que rige la energía del día de hoy, el elemento agua, donde mora la energía femenina, el no hacer, el ir hacia lo profundo. Vamos a plantearnos esta introspección, ir hacia nuestras emociones, destrabar, romper patrones de comportamiento habituales, rutinas. Traigo esa energía hacia mi centro de poder. Llevo pie derecho por delante del izquierdo, inhalo, y elevo talones, exhalo, cuarto de giro hacia la izquierda, deposito talones. Inhalo, cruzo el puño derecho hacia el hombro izquierdo, concentro la energía. Exhalo, ofrendo el corazón, la práctica, hacia Witzlampa, para el rumbo sur, reino animal, mineral y vegetal, todo lo que nos rodea, el elemento tierra. Vamos a conectar con ese elemento tierra dentro de nosotros mismos, como fractales de la tierra, como parte de ese todo, que todo parte de nosotros mismos, traigo esa energía a mi centro de poder, llevo pie derecho por delante del izquierdo, inhalo, elevo talones, exhalando, damos un cuarto de giro, depositamos talones a la tierra. Vamos ahora a llevar nuestras palmas, elevadas hacia el cielo, codos flexionados, acá estamos más o menos a la altura de nuestro pecho, de nuestro corazón, juntamos todos los dedos a excepción de los pulgares, cierro los ojos y aquí vamos a realizar 13 respiraciones con este gesto manual, es el gesto manual de invocación, preparados para recibir, es un gesto de, de espera hacia lo divino, hacia lo divino me refiero con esta energía primordial que todos tenemos, no como algo hacia, hacia un dios externo, sino hacia ese senteo de esa energía única, divina. Cada uno cuente sus trece respiraciones, sientan sus manos, habitan sus dedos, desde el centro de sus palmas hasta la punta de los dedos, sientan la energía que evoca este gesto manual. nonotza Vamos a elevar las palmas un poquito más a la altura de la cabeza, hasta que finalizan sus 13 respiraciones, nariz, nariz. Cuando ya finalizan sus 13 respiraciones, lentamente, inhalando, vamos a ir elevando más los brazos y elevando los talones de la tierra hasta extender por completo los brazos hacia el cielo y vamos a proyectar los hombros hacia la tierra, cada uno a su propio ritmo. Bien arriba esos talones, bien abajo los hombros y el centro activo, contenido. No dejen que sus costillas se abran acá, mantengo ese centro activo. Talones bien arriba, y ahora noten esta diferencia. Lleven su peso hacia los dedos gordos y segundos dedos de sus pies. Van a notar cómo se alinean sus talones, se hiergue el cuerpo arriba, sigo sosteniendo, respiro. Sigo sosteniendo un poquito más, que esa energía en mis piernas se despierten habitan sus manos, un poquito más, y exhalando, vamos bajando suave, lento, vamos a moldear la respiración, puedo separar a pelitas los pies, que sigan mirando hacia adelante, brazos por delante, y inhalo y elevo. Inhalo por boca, exhalo por nariz, coloco mano izquierda sobre mano derecha, estiro piernas cuando exhalo, cuando inhalo flexiono piernas, estiro brazos, Cambio la mano derecha por sobre izquierda, exhalo y empujo. Inhalo. Exhalo. Bien marcadas esas respiraciones, ahora cada uno lo va a continuar a su propio ritmo. El movimiento acompaña la respiración. Bien marcado. Acá mucha atención con sus rodillas. Cuando inhalo y flexiono las rodillas, vamos siempre un poquito hacia atrás. No se vengan para adelante con las rodillas. Las rodillas nunca pasan la línea de sus dedos gordos. Continuamos un poquito más. Y ahora vamos a estirar los laterales. Cuando finalizo, voy a estirar todo mi lado derecho hacia el cielo, como si quisiera jalar algo del cielo. Traigo esa energía y empiezo con el otro lado estirando los laterales, vamos preparando el cuerpo en estos estiramientos laterales, sería de un lado una flexión lateral, del otro lado una extensión, creando espacios entre costillas bajas y caderas. Hagan de cuenta que hay resistencia, como estamos trabajando con energía, no son flojos los movimientos, jalo algo y lo traigo y hay resistencia muscular. Estamos trabajando con este concepto de kinatía, una fuerza opositora para encontrar el balance, debido a la inseguridad, dos fuerzas opuestas para encontrar el balance, entonces sientan, ahí eh, María estirate más lateralmente, todo un lado se comprime y el otro lado se estira por completo, por eso flexionas la pierna del lado que se está estirando para que se cree este espacio y luego otra vez, y lado y lado, lado y lado como que jalo por el costado y traigo por el centro, jalo por el costado y traigo por el centro, eso, jalo por el costado y traigo por el centro, detengo el movimiento, aflojo y ahora separamos un poquito más las piernas, podemos apuntar los dedos hacia afuera, que las rodillas apunten hacia los segundos dedos de los pies, y vamos de nuevo a moldear la respiración. Brazos por el centro, pero ahora vamos a flexionar un poquito más. Inhalo. Coloco una mano sobre la otra. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Empujo relajo brazos y ahora voy a cruzar pierna derecha por delante de pierna izquierda, vamos a preparar el cuerpo en la postura del sholot, postura del sur, trabajando estas rotaciones para desintoxicar también el cuerpo a través de esas compresiones. Pierna derecha por delante de izquierda, inhalo, elevo brazos y me voy a tomar dos codos, el antebrazo derecho va a quedar por arriba del antebrazo izquierdo. Hombros bien bajitos, pecho abierto y centro activo, inhalo, y ahora al exhalar me voy a ir hacia el lateral izquierdo, y acá se profundiza lo que estábamos haciendo recién. El hombro izquierdo aflojando, y acá vamos a procurar que nuestro pecho no se cierre. Con tal de ir más abajo no voy a cerrar el pecho, prefiero que bajemos menos, pero mantener la lateralidad. Como si estuviéramos pegados en una pared. Y ahora acá, si no me duele el cuello, miro hacia arriba, por debajo del brazo derecho. Y abro un poquito elevando el pecho hacia el cielo. Y ahí me quedo, van a notar que se profundiza ese estiramiento lateral, eso, no cierren su pecho. La cabeza tiene que quedar entre medio de sus brazos. Ahí Ana, si podés, los brazos un poquito más para atrás o la cabeza un poquito más para adelante. Inhalo, paso por el centro, me estiro y al exhalar ahora proyectamos la columna hacia adelante. Acá si se redondea nuestra columna, si no puedo mantener este alargamiento, flexionen sus piernas, flexiono y caigo. Solo si puedo mantener el alargamiento en la columna, me dejo caer. De esta manera, con las piernas estiradas. Si no puedo, flexionen las piernas. Todos vamos hacia abajo, ya sea con piernas flexionadas o piernas estiradas. Las piernas siguen cruzadas, no las cambiamos, pero ahora todos vamos hacia abajo, nos dejamos caer. Ya no quedamos en la mitad, nos dejamos caer. Ahí, Jaime, si puedes dejarte caer, pero flexiona un poquito tus piernas, flexionalas para que haya contacto de abdomen bajo y muslos, y te dejas caer, se aflojan los dos brazos, así creamos este espacio lumbar, la coronilla, la tapa de la cabeza que apunte al piso, y la cara hacia el ombligo, ya no intenten mirar para adelante, y esto va a ser una premisa fundamental para la práctica, la, la cabeza es una continuación de la columna, si todo mi cuerpo está descendiendo, la cabeza también sigue esa proyección, lo mismo si todo mi cuerpo va hacia atrás, la cabeza también, Ahora inhalando, vértebra, vértebra, vamos subiendo. Inhalo, arriba, vértebra, vértebra, lo último a subir es la cabeza. Porque recuerden que es la continuación de la columna. Cambio, traigo pierna izquierda por delante de la pierna derecha. Inhalo, arriba los brazos, estiro. Exhalo, ahora el antebrazo izquierdo queda por arriba del antebrazo derecho, bajo los hombros. Ojo esas costillas, se activa en este centro. Acá a veces pasa esto, se me abren las costillas, no, mantengo ahí. Y ahora exhalando me voy hacia la derecha. Eso, y ahora si es posible, solo si no me duele el cuello, si hay dolor cervical no lo hagan, si no me duele el cuello miro hacia el cielo, hacia la izquierda y abro un poquito más el pecho. Van a notar como que hay un acercamiento de las costillas bajas pero posteriores hacia la zona de, eh, lumbar, sacro lumbar. Por eso tengan mucho cuidado, pero vayan bien profundo con esas atenciones más sutiles. Eso, y ahí respiro profundo. Y noten cómo esa respiración crea estos espacios. Inhalo, voy al centro. recuerdo mantener activo esas costillas. Exhalo, me pliego hacia adelante. Primero me estiro como si quisiera alcanzar algo y luego me dejo caer. Todo el peso se relaja hacia adelante y hacia abajo. Ya aflojen sus brazos, sus manos. Y recuerden, la cabeza no quiere mirar para adelante. Quiero que la tapa de la cabeza vaya hacia el piso y la cara hacia el ombligo, puedo flexionar piernas o puedo dejarlas estiradas, pueden quedar las piernas estiradas o flexionadas, pero estoy relajando, ahora inhalando, subo vértebra a vértebra, suave y lento, exhalo, tomo postura de pie, descruzo piernas, y ahora sí ya estamos preparados para entrar en la primera postura del solo. vamos de nuevo con pierna derecha por delante de pierna izquierda, Inhalo, elevo los brazos hacia el cielo, giro palmas, altura de hombros, sigo subiendo, arascalo esa energía del cosmos, cierro las manos en puño y enfrento los puños, los pego y bajan enfrentados por delante de mí hasta posarse justo enfrente de mi pecho. Este también es un gesto de mando, de poder, que justamente en maya se llama kinam también, porque justamente es de poder. Entonces vamos a dejar este gesto enfrente frente de nuestro corazón, que desde ahí se proyecte nuestro poder. Vamos a llevar la mirada al frente, inhalo profundo. Y al inhalar empezamos a crear una torsión hacia el lado derecho, hacia el lado de la pierna que está por delante. Y va a torsionar solo la parte alta del cuerpo. Sus dos caderas van a quedar exclusivamente mirando hacia adelante. Así que ahí viene esta separación de diferentes fuerzas. No giren sus caderas, no dejen llevar la cadera. Sientan que alguien los está sujetando por detrás, agarrándole sus caderas para que miren para adelante. Y ustedes quieren ir lejos con el esternón hacia el lado derecho. Y ahí nos vamos a quedar respirando y vamos a ir con este intento. Cierren sus ojos, comprimo mi cuerpo y libero mi espíritu. Desintoxicamos el cuerpo. Esta postura representa el signo Olin, movimiento. Representa las etapas de desarrollo de el niño adulto, y representa el cambio de atención, cuando nuestra atención cambia en el espacio onírico para transformarse en el sueño. Ahora inhalando vamos hacia el centro, y exhalando torsionó hacia el lado izquierdo, y ojo con esa cadera, las dos crestas ilíacas, estos dos huesitos mirando para adelante. Eh, ahí se te fue mucho la cadera, María. ¿eh? Eso, la cadera para adelante. Quiero que su, todas sus caderas sigan apuntando hacia mí. <ríe> Paloma también ahí. La, la cadera más para este lado. Que no se te vaya para atrás. Bien esa cadera. Eso. Ahí Manu también. Eso, para que cuando apunten la cadera van a notar mucho más la torsión. Van a notarla más profunda. Ahora inhalo, voy hacia el centro. Exhalo, libero los brazos. Cambio, llevo pierna izquierda por delante del pie derecho, inhalo, elevo ambos brazos, tomo esa energía del cosmos, cierro las manos en puño y descienden en este macho manas de poder al centro de mi pecho, inhalo profundo, mirada al frente, exhalo, torsiono hacia el lado izquierdo, noten que las caderas no se muevan, solo la parte alta del cuerpo, y los puños siempre están enfrente de nuestro pecho, no dejen que los puños se corran, esto me va a también a ayudar a marcar que solo voy a torsionar hasta donde mi cuerpo pueda. Eso. Comprimo mi cuerpo y libero mi espíritu. Comprimo mi cuerpo y libero mi espíritu. Inhalo, vuelvo hacia el centro. Exhalo, libero las manos. Y vamos de nuevo otra vez hacia cada lado, trabajando con retenciones y profundizando. Inhalo, elevo brazos tomo esa energía del cosmos, cierro las manos en este gesto, Tlatconi, el náhuatl, el gesto de poder, de mando, inhalo profundo, y al exhalar torsiono hacia el lado derecho, y cuando ya no tenga más aire en los pulmones vamos a retener, y voy a contar, retengo, 5, no respiro, 4, 3, no respiro, 2, 1, inhalo, voy pasando por el centro, Exhalo, voy rotando hacia el lado izquierdo. Cuando vacíen sus pulmones vamos a retener en vacío. Relajen sus hombros. Todos altura de hombros, pero hombros relajados. Retengo en vacío. 5. 4. 3. 2. 1. Inhalo, paso por el centro. Y voy a retener en pleno. No suelten. Con pulmones llenos, retengo. 5. 4. Tres, dos, uno. Torsiono hacia la derecha hasta vaciar pulmones, hasta vaciar pulmones. Y cuando mis pulmones se vacían, llevo la mirada por arriba de mi hombro derecho hasta donde más pueda llegar a girar. Cierren sus ojos y perciban estas pequeñas diferencias. ¿Qué se siente cuando también gira la cabeza? ¿Hasta dónde se irradia esa sensación en la espalda? ¿Qué se siente en los órganos? Comprimo el cuerpo para liberar el espíritu. Inhalo, voy pasando por el centro y vamos a retener en pleno, lleno pulmones al centro y retengo, retengo, 5, 4, 3, 2, 1, exhalo hacia la izquierda, comprimo, comprimo, comprimo y cuando llego a tope vaciando pulmones, giro la cabeza hacia atrás por arriba de mi hombro izquierdo, respiro como el cuerpo lo pueda realizar en esa postura, Comprimo el cuerpo y libero el espíritu. Inhalo, vuelvo hacia el centro. Exhalo, libero los brazos. Cambio de pierna por última vez con este lado izquierdo. Inhalo, brazos arriba. Calo esa energía del cosmos, cierro la mano hacia mi puño. La enfrente de mi pecho, enfrente del corazón. Inhalo y vamos a retener en pleno. Cinco, pulmones llenos. Cuatro. 3, 2, 1, empiezo a exhalar hacia la izquierda, voy torsionando, torsionando, torsionando y cuando vacío mis pulmones, gira la cabeza por arriba de mi hombro izquierdo hasta donde más pueda llegar a mirar, siempre procuramos que no haya dolor, no trabajamos con el dolor, cuando hablo de los límites es hasta donde nuestro cuerpo pueda hoy. Ahora inhalando, vamos pasando por el centro otra vez y volvemos a retener. Retengo en ese centro, 5, 4, 3, 2, 1. Exhalo, voy torsionando hacia el lado derecho. Procuren esa cadera mantener hacia el frente. Cuando ya vacíe pulmones, miro por arriba de mi hombro derecho. Y acá respiro como mi cuerpo puede. No forzamos las respiraciones inhalo, vuelvo al centro y por última vez vamos a retener en pleno, 5, 4, 3, 2, 1 y vamos a dejarnos caer hacia adelante, aquí si estamos cómodos con la pierna cruzada la podemos dejar o el que quiere puede separarla, como ustedes sientan me dejo caer hacia la tierra, aflojo y relajo el cuerpo, si hay mucha distancia entre su abdomen bajo y las piernas, sí o sí tienen que flexionar para que la zona lumbar tenga un soporte en el vientre bajo y sea la que se estire, la que tome espacio, siempre dándole la mayor importancia a nuestra columna vertebral en relación a nuestras piernas. Las piernas con el tiempo van regalando flexibilidad, pero la columna siempre va a ser lo más importante. Ahora inhalando vértebra a vértebra, vamos a ir subiendo, y al exhalar vamos a separar las piernas, un doble ancho de caderas, vamos a apuntar los dedos hacia afuera, rodillas hacia segundos dedos de los pies, flexiono, siempre sentándome hacia atrás, extiendo brazos hacia los lados, me estiro, y ahora vamos a hacer como, como que recogemos esa energía de la tierra, Entre entrecruzo los dedos, inhalando y subiendo, y en el centro de mi pecho giro las palmas y empiezo a empujar, estirando y alargando todo el cuerpo. Hombros bajitos, centro activo. Ahora inhalo y amplío, proyecto esa energía. Exhalo, flexiono bien profundo. Inhalo, jalo la energía, cruzo los dedos. Exhalo, cambio y empujo. Inhalo y amplifico. Exhalo, desciendo. Inhalo, recojo. Voy subiendo, conecto. Exhalo, amplifico eso, ahora cada uno continúa con estos movimientos bien conscientes, unidos a nuestra propia respiración vamos subiendo altura del techo, cambio, empujo amplifico voy descendiendo eso, y traten de que sus rodillas no pasen la línea de sus dedos de hecho se los pueden mirar si no me llego a ver los deditos mis rodillas tienen que ir más hacia atrás eso Ahora, cuando cada uno esté descendiendo, los vamos a quedar ahí. Piernas flexionadas, brazos completamente estirados. Vamos a empezar a trabajar sol y luna las polaridades. Entonces, acá vamos a utilizar otro macho manas. Vamos a hacer este de trascendencia de polaridades. Es como el que utilizamos para hacer esto. Aquí. Anular menica el centro y quedan estos tres dedos de esta manera. Entonces, los estiramos hacia el centro. Es para. Está significando eso, trascender estas polaridades, balancear las diferentes polaridades, pues vamos a trabajar con ambos hemisferios. Entonces, la cadera va a quedar fija y estática. Solo vamos a mover la parte alta del cuerpo. Voy a empezar a proyectarme hacia un lado y hacia el otro, pero sin mover las piernas. No, me voy con las piernas. Las piernas quedan fijas y solo es la parte alta del cuerpo. Aquí también es un gran masaje ventral, un masaje en la columna baja. Lado y lado. Como si me estuvieran jalando de un brazo y luego jalando del otro brazo. Entonces en el centro de mi cuerpo hay muchísimo espacio. <ríe> lado y lado. Lado. Eso. No se lleven las rodillas. No se lleven el cuerpo. Lado y lado. Si se llegan a cansar las piernas, pueden estirarlas y luego volver a bajar. No hay problema. Ahora detengo el movimiento al centro. Voy a llevar mis dos brazos y me voy a ir hacia el lateral izquierdo, hacia ese lado izquierdo, hombros bajitos, sin llevar la rodilla también, solo el torso. Ahora desde acá voy a inhalar y al exhalar voy a marcar una rotación hacia el lado izquierdo, como que quiero apuntar mi abdomen hacia la pierna. Y exhalando me voy a dejar caer hacia el piso redondito, hacia el centro, depositando esa energía lunar, la energía del lado izquierdo. Y ahora inhalando, voy recogiendo esa energía, habita en sus manos, habita en sus dedos, como si levantaran esa luna entre sus manos, y exhalo, vuelvo a depositar, y vuelvo a colocar el macho manas, el gesto, y ahora nos vamos para el lado derecho. Me estiro hacia el lado derecho, energía solar, marco una rotación, y me dejo caer hacia el centro, como si depositara el sol hacia el centro. Inhalo y recojo esa energía solar. Exhalo y la proyecto. Vamos a hacer izquierdo, ahora vamos a hacer bien dinámico, lateral. Rotación, exhalo, caigo por el centro. Inhalo, levanto. Exhalo, proyecto. Inhalo, lado derecho. Exhalo, rotación, me dejo caer. Inhalo, subo por el centro. Exhalo, proyecto. Inhalo, lado izquierdo. Rotación, exhalo, me dejo caer. Inhalo, subo. Lado derecho. Estiro, rotación, y ahora completo el círculo, completo el círculo y caigo. Eso. Ahora me voy para la izquierda. Si quieren lo muestro una vez. Me voy para la izquierda. Estiro, rotación, completo el círculo, vuelvo a caer. Me voy para la derecha. Estiro, rotación, completo el círculo y vuelvo a caer. Bien dinámico. Estiro, rotación, completo el círculo y vuelvo a caer. Solo y una trabajando con estas polaridades, con nuestros diferentes hemisferios. Círculo completo, me dejo caer y voy para el lado contrario, para el lado por el que vine. Es hombros bajitos y utilizamos, si lo, si lo notan, todos los rangos de movimiento de la columna, expresión lateral, rotación, extensión, flexión, eso le da una hidratación dinámica a nuestro cuerpo, nos ayuda a flexibilizar, lubricar. Déjense caer, ¿eh? déjense caer con la misma inercia del movimiento, no traten de controlarlo cuando caen. Me estiro roto y me dejo caer, el cuerpo libre, suelto, suelto, suelto, no quiero controlar todo, suelto. Relaje en la columna, relaje en la cabeza, sacudan ese cuerpo. <risa> ahí, eso, Mari, mamá, relájalo, que cuelgue, ahí, eso. Y pero el círculo completo, ahora que cuele todo el círculo, que el impulso te, te ayude para completar el círculo. Estás acá, te dejas caer, el mismo impulso te ayuda a completar el círculo solo si nos marea lo, lo hacemos más lento. Eso es, ahí Marisol, genial, genial ese movimiento, perfecto. Y ahora detengo al centro, brazos estirados, mantengo, mantengo, y cambiamos a este gesto otra vez, nonotza, espera, recepción, invocación. Si es posible, voy a descender un poquito más, solo si es posible, recuerden que estos ya son como se dice retos, desafíos, solo si la musculatura de mis piernas puede. Si no puedo, hasta puedo estirar las piernas, no hay problema. Lo más importante es esa intención interna que tenemos. No es nuestro vehículo físico. Cierro los ojos, sientan su cuerpo, sientan sus manos, sientan esa línea entre el coxis y la coronilla como un ácato, como una caña. Erguida pero flexible, erguida pero no rígida y suavemente voy estirando las piernas, relajando los brazos, perfecto. Este es un buen trabajo para nuestras caderas, nuestra columna, y ahora vamos a profundizar con lo que se llama cuenco de agua. Ahora que tenemos esta conciencia en nuestra columna, manteniendo las piernas separadas, ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a dejar desde las crestas ilíacas para arriba el cuerpo totalmente quieto, y desde las caderas para abajo, en esta zona sacro lumbar va a generarse el movimiento. Entonces voy a ir llevando una cresta ilíaca hacia un costado y hacia arriba, luego la otra. Y lado y lado. Y acá lo mismo, no me voy con el cuerpo, sino que mi parte de adelante ahora es como si me sujetaran desde los hombros y solo quiero mover las crestas ilíacas, la cadera. Quiero que una cadera suba. De hecho, también se pueden poner las manos sobre los huesos y eso ayuda a percibir cómo el movimiento viene desde la cadera. Una cadera y luego la otra. Esto también, nos va a empezar a trabajar toda esta zona, y Iwutun y un poco de Pantry, el centro. Todos centros perceptuales bajos, de emociones profundas, primarias, que se vaya elevando esa energía desde los centros perceptuales bajos hacia los centros perceptuales más cercas de sochi Corazón, flor y pedernal, texpat. Detengo y ahora voy a proyectar hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Solo relación pelvis sacro. No me voy con todo el cuerpo, sino solo la relación que tiene mi coxis y mi pelvis. Hacia adelante y hacia atrás. Esto también es excelente para todo tipo de dolores lumbares, de molestias en la columna, van a notar que haciendo estos movimientos se van disipando todos los dolores, todas esas rigideces donde se acumula energía, donde se estanca. Y ahora vamos a hacer círculos, hacia adelante, costado, atrás, hacia adelante, costado, atrás. Y ahora sí vamos a colocar otro macho manas de cuenco, como cuando estamos en el Chilam, en Teomama, sujetando, en que creo que es Coyacual, Pau, <ríe> ese vaso de águilas, el vaso, ese espejo de agua. Nuestras emociones, nuestros reflejos emocionales hacia el otro lado. Todos estas posturas, estos ejercicios, ahora cuando entremos en las posturas, van a entender por qué tanta preparación, lo importante que es preparar el cuerpo antes de entrar en las posturas, lo que produce físicamente, energéticamente y orgánicamente y detengo, ahora está mi coxis hacia atrás, inhalo, y al exhalar proyecto mi columna hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y me dejo caer, aflojo. Ahora los talones salen más hacia afuera, los dedos vienen hacia adentro, y todo el peso del cuerpo cuelga. Esto de sacar los talones y meter los deditos, me ayuda también a esta rotación interna en la cadera, sería lo muestro acá, talones más hacia afuera, dedos hacia adentro, y cuelgo, aflojen y relajen su columna. Lentamente inhalando, vértebra a vértebra, vamos subiendo. Eso, lo último de subir es la cabeza. Nos ponemos al comienzo del tapete o del mat, para a través del círculo energético bajar a la tierra. Los que ya lo hicieron pueden comenzar con el movimiento, los que es la primera vez, vamos paso a paso. La idea es tomar la energía de la tierra, colocar en mi centro de poder otra vez, codos hacia atrás, rodillas semiflexionadas. Y ahora las palmas se van a ir un poquito más hacia arriba, apuntando hacia el cielo. Y a medida que voy abriendo mis dedos, voy a empezar con este movimiento que estuvimos trabajando recién. Voy a llevar mi coxis hacia atrás. pelvis hacia abajo y hacia adentro. Y luego voy arqueando y redondeando toda mi columna hasta que por último la cabeza. Luego voy recogiendo desde la base de la columna. Serpenteando la columna, elevando esa energía. Estiro, inhalo. Y exhalando con la columna redondita, puedo flexionar las piernas, caigo hacia la tierra. Toco con las manos el piso y arrastro esa energía y la subo por los costados de mis piernas. Acá siempre estamos habitando los dedos. Subo esa energía por los costados de mis piernas y lo que me corresponde lo deposito otra vez en mi centro. Inhalo, abro, exhalo, cierro. La columna serpentea, inhalo, estiro, redondito, redondito caigo. Arrastro las manos por el piso, toco la tierra, toco mis piernas, subiendo por mis piernas deposito esa energía otra vez, va de nuevo, lo voy usando de diferentes lados, inhalo, abro, exhalo, cierro, inhalo, estiro, exhalo, caigo hacia la tierra, redondito, inhalo, recojo esa energía, exhalo y deposito en mi centro lo que me pertenece, y vamos de nuevo, inhalo, abro, exhalo, cierro, inhalo, estiro, Exhalo, caigo hacia la tierra. Habita en sus dedos, las manos son tan importantes, voy recogiendo esa energía, no hay manos flojas. Estoy subiendo esa energía por mis piernas y luego depositando en mi centro. Giro palmas, abro, cierro, redondeo y vuelvo a caer. Varias veces, cierren sus ojos, ahora los invito a que sientan el movimiento. Ya que no sea una repetición mental, sino un fluir, este movimiento serpentino, ondular. Sientan esas ondas dentro de ondas, en su propio cuerpo, en su propia columna. Seguimos en este plan de hidratar dinámicamente nuestro cuerpo, de darle flexibilidad, salud. Siempre, siempre lo digo, <ríe> y no me canso. Nuestra columna flexible es salud integral. Gran parte de nuestros problemas y radian de tener columnas rígidas. Ahora, por última vez, cuando cada uno esté llegando con sus manitos hacia la tierra, voy a detener el movimiento ahí y voy a caminar hacia adelante, entrando en postura de cuadrupedia, cuatro apoyos, y siendo estos cuatro apoyos firmes, cuatro pilares fundamentales, muñecas debajo de hombros, rodillas debajo de caderas, espalda neutra. Separen bien sus dedos y activan la yema de las manos para proteger sus muñecas. El centro y el abdomen activo. Separo la columna en dos y voy a movilizar solo la parte alta de la espalda. Estabilidad escapular. Al inhalar voy a ingresar el esternón entre en mis homóplatos, dejando caer el pecho hacia la tierra. Y al exhalar voy a empujar. Inhalo, ingresa. Exhalo, empujo, sin flexionar codos. Inhalo, ingreso. Exhalo, empujo. Cuando cae el pecho, vamos a chequear que no me caiga la panza también. Sujeto ese centro, lo abrazo desde mis costillas. Inhalo al ingresar y al exhalar empujo. Y acá también es bueno chequear que nuestros tríceps, en vez de estar apuntando hacia los lados, acá estén apuntando hacia atrás. Noten esta diferencia, aquí mi hombro se está elevando y estoy hundiéndome en la clavícula, aquí con esta rotación mis tríceps apuntan hacia atrás. Entonces siempre el tríceps hacia atrás. Sería si lo muestro acá. Ahí. Esta es la diferencia. En vez de afuera, adentro. Detengo. Y ahora toda la columna en movimiento. Apoyo deditos de los pies. Coxis hacia arriba, esquiones hacia arriba. Luego columna baja, media dorsal, cervical y cabeza. Inhalo. Apoyo el peines y empieza a ingresar el coxis, isquiones, pelvis, columna media, alta y por último cabeza. Y continúo, inhalo. Es como un gato vaca, pero el movimiento es muy controlado. Vértebra, a vértebra. El movimiento empieza desde la parte más baja del cuerpo y finaliza en la cabeza. Vértebra, a vértebra. Al inhalar voy sacando coxis, isquiones y luego arqueo toda la columna. Y luego al exhalar voy metiendo la parte baja y por último la cabeza. Inhalen y exhalen a su propio ritmo. Ahora, cuando estamos en la exhalación, estirando todo el cuerpo, voy a llevar los glúteos hacia atrás, hacia talones. Voy a entrar en pleno contacto de glúteos a talones y entro en postura de descanso. Alargo las manos hacia adelante, relajo los codos en la tierra. Solo si puedo hacer con la frente hacia el piso, si la frente no llega, no pasa nada. Ahora llevo la mirada hacia adelante, inhalo y apoyo solo la yema de los dedos. Abro el pecho, solo yema de los dedos, ya que no dejen las manos. Exhalando, voy caminando con la yema de los dedos hacia el lateral izquierdo. Vayan al lateral de manera tal que la cabeza siempre siga entre sus brazos. Es más, desde el abdomen hacia la izquierda. Inhalo, voy pasando por el centro. Exhalo, me voy hacia la derecha, lateral derecho. Me estiro hacia ese lateral. Inhalo, paso por el centro exhalo, vuelvo a postura de cuatro apoyos y ahora vamos a trabajar las torsiones voy a dejar solamente apoyada la mano derecha en el piso, voy a inhalar y al exhalar voy a empezar a elevar mi brazo izquierdo hacia el cielo tratando de abrir el pecho hacia el cielo inhalando voy bajando ese brazo, lo apoyo y exhalando voy a marcar la torsión hacia el lado contrario inhalando voy a apoyar y al exhalar hacia el lado contrario ya estamos por entrar en la postura central del rumbo oeste de Micti, el soñador. Guayac, en maya, maya. Eso, perfecto, ahí. Conviene elevar el, el brazo flexionado. Cuando está flexionado me permite que el hombro haga esta rotación. Si lo levanto el brazo acá estirado, no tenga se va a trabar. En cambio, si el brazo viene pegadito, flexionado, me permite toda la rotación amplia para que luego pueda abrir el pecho. Eso, sube en flexión y luego se estira. Cuando terminan de bajar por última vez, quedamos en postura de cuatro apoyos. Y ahora desde postura de cuatro apoyos, recargo el peso del cuerpo sobre el lado derecho. Si les queda, quedan de espalda a la cámara, váyanse para el otro lado, si todos quedamos mirando a la cámara. Entonces, voy a ubicar el codo debajo del hombro, siempre generando base ósea, cadera sobre cadera, o sea, mi cadera izquierda que quede sobre la cadera derecha, y vamos a alinear los tobillos a la altura de las caderas y a la altura de los hombros. Entonces las rodillas van a quedar un poquito más para adelante. Es Ahora desde acá vamos a proyectar el brazo izquierdo hacia el cielo y me doy un buen empuje y soporte con el brazo, con el hombro de base. Nunca acá colgando, siempre estiro. Y ahora desde acá vamos a empezar a hacer este movimiento de apertura con la pierna izquierda. Al inhalar voy a abrir la pierna, elevando la rodilla hasta donde me permita el cuerpo hoy, sin despegar los pies, y al exhalar voy a descender esa rodilla. Al inhalar voy a abrir... Y al exhalar voy a descender. Ayúdense también con el abdomen y con esto de elevar el peso del cuerpo. Inhalo, elevo. Exhalo, bajo, trabajando esta apertura de nuestra cadera. Eso. Ojo, marisol, no cuelgue sobre tu hombro de base. Empuja con ese hombro. Proyecta ese, eso, activalo. En vez, cuando estamos acá, nunca colgando ahí como flojito. Siempre estoy empujando. Eso. Detengo el movimiento, relajo esa pierna y ahora voy a estirar el brazo que está abajo, se apoyan las costillas en el piso y coloco la mano derecha con los dedos apuntando hacia mi hombro, tapando mi oído derecho. El codo queda siguiendo la línea del hombro, estirado hacia eh, adelante, sería. Eso es. Y ahora voy a estirar las dos piernas encontrando una sola línea, voy a tratar de encontrar ese equilibrio. Si no puedo, puedo apoyar la mano izquierda así en copa o en medusa por delante. Y acá vamos a tener diferentes opciones. Primero encontramos el equilibrio acá, todo el cuerpo erguido y ahora si es posible coloco la mano sobre el cuerpo para encontrar ese balance. Que el cuerpo no se me caiga ni para atrás ni para adelante. Y ahora desde acá vamos a flexionar nuestras piernas otra vez. Y acá tenemos diferentes opciones. Primero les voy a pedir que lo vean una vez, lo voy a mostrar. Aquí ya puedo quedar en el inicio de la postura, tapando con mi otra mano la otra oreja. Luego, si quiero, puedo abrir, separar las piernas y llevar las rodillas a la altura de las caderas, o sea, más para atrás, juntando la planta de los pies, chequeando que el muslo quede a la altura de la cadera de abajo, elevando... Aquí ya sería primer paso de la postura. Y luego, si puedo, si quiero, entrando en el reto y el desafío de la postura, lo que vamos a hacer es volver a elevar el torso para apoyar el codo solamente y elevar las costillas bajas. Y acá ya sería como una variante. Entonces cada uno va a tomar la que le resulte. Podemos estar acá, que era la última, podemos estar acá, la primera, o aquí mismo también está bien. Lo que cada uno pueda hacer hoy, va a entrar en esa postura, se va a tapar, los dos oídos quedan tapados para esta introspección y ahí vamos a cerrar los ojos y vamos a entrar en el intento de la postura del temicti, el soñador. Soy testigo imparcial de un sueño verdadero. Esta postura ya está representando nuestra imaginación onírica y la habilidad para ensoñar Tratemos de ir bien profundo, la mente aquí ahora, empiecen a escuchar sus respiraciones, vamos a hacer respiración nasal, nariz, nariz, a partir de este momento cada uno va a contar 13 respiraciones, cada uno se va a tomar su tiempo, cada uno va a seguir su propio ritmo y en este momento es importante, hagan de cuenta como que están solos, no estén pensando si tardan mucho o si tardan poco, Disfruten sus 13 respiraciones y recién cuando cada uno termine va a recostarse boca arriba. Tómense su tiempo. Cumplan este ciclo de respiraciones, 13 respiraciones, nariz, nariz. Si la mente se distrae, voy a este intento de ser testigo imparcial de un sueño verdadero. Le llaman sueño verdadero al ensoñar, al sueño verificable observen todo tipo de sensaciones lo que nos produce la postura y que esa respiración sea también nuestra guía cuando cada uno termine se va a recostar boca arriba suave, muy lento quedamos todos recostados boca arriba cuando finalizan, tómense su tiempo no hay apuro Manu, cuando termines tu postura, por si podés, baja un poquito la cámara, así te puedo ver, y lo mismo Ana, cuando terminen la postura recién, pueden bajar un poquito la cámara, María también, porque vamos a seguir un poquito más sobre el piso y así me gustaría verlos. Cuando se recuesten en el piso, palmas, boca, palmas mirando hacia arriba, todo el cuerpo relajado, dejen que sus pies cuelguen hacia los lados, Todo el peso del cuerpo flojo. Ahora vamos, los que ya están boca arriba, a abrir el cuerpo en forma de estrella. Me separo en forma de cruz de estrella, hacia las cuatro extremidades. Y me estiro ahí, reposo en el peso del cuerpo. Como en estrella. Estirando serían las manos, quedan más arriba que los hombros, pero por el piso. Y ahora vamos a hacer un estiramiento bien intenso y profundo así, con esta postura sobre el piso entonces empiezo a estirar las extremidades abrir bien las manos abrir bien los dedos separo, saco talones hacia afuera deditos hacia mí, trato de abrir los dedos de los pies abro bien grande la musculatura facial, abro la boca, los ojos saco la lengua estiro, estiro todo el cuerpo voy a inhalar bien profundo por nariz y vamos a soltar todo ese aire por la boca, inhalo y suelto y cuando suelto, caigo con todo el peso hacia la tierra otra vez. Vamos por última vez. Inhalo y me estiro, me estiro, estiro todo, todo lo que pueda, todo lo que pueda. Y abro, abro bien grande la boca, los ojos. Saco la lengua, tomo una inhalación profunda. Suelto, suelto. Y ahora por un costadito me hago una bonita postura. Fetal, como si fuera una semilla, un capullo. Tapo con mis antebrazos mi cabeza, la frente hacia las rodillas, la rodilla hacia la frente. Me hago bien chiquitito. Vamos hacia estas profundidades. Me hago una semilla. Una semilla, bien chiquita eso. Con sus antebrazos tapen su cara. Queremos esa oscuridad. Como las semillas que necesitan la oscuridad para nacer. Primero hacia nuestras profundidades antes de nacer, antes de crecer, antes de ir hacia afuera, primero tengo que ir hacia adentro. Escucho mi respiración, escucho mi cuerpo, mi columna. Y ahora muy suavecito por ese lado, nos vamos reincorporando para hacer la postura del soñador del lado contrario. Entonces nos tiene que quedar nuestro lado izquierdo apoyado sobre el piso, codo debajo de hombro. Por ahora la alineación para el primer ejercicio es tobillos, caderas, hombros, codo. Y el hombro izquierdo bien activo, por ahora codo debajo de hombro, es el primer ejercicio. Ahí mano, el codo debajo del hombro, no apoyes la mano en la cabeza, vamos al primero, porque vamos a preparar primero la cadera, como hicimos en el primero. Y entonces desde aquí estiro el brazo derecho, esto me ayuda a no dejarme caer. Como decían los toltecas, no te caigas sobre la tierra, siempre me quiero elevar. Desde acá, inhalo, abro la cadera, exhalo, cierro. Inhalo, abro y exhalo, cierro. Van a notar que si realmente lo estoy haciendo consciente con este sentido de elevarme, el abdomen se va a activar muchísimo, nuestro centro se va a activar muchísimo cuando hagamos la apertura de las caderas. Y eso es lo que queremos cuando estemos en la postura. Un centro despierto. Todo siempre desde el centro. Ahí está nuestro balance. Ese centro tenemos que encontrar que es donde radica el equilibrio y el balance. Al inhalar abro y al exhalar cierro, solo moviendo la cadera, que el resto del cuerpo ya no se mueva. Aflojo, detengo ese movimiento y ahora sí, suave, voy estirando el brazo izquierdo, primero alarguen, alarguen y luego coloco la mano debajo de mi oreja, los dedos apuntando hacia mi cuello, y empiezo a estirar las piernas de a poco, encontrando una misma línea para todo el cuerpo. Primero la mano derecha puede estar dándome balance, soporte, y cuando ya siento que encontré esa alineación, que las dos caderas queden una arriba de la otra, activo el centro y coloco el brazo arriba del cuerpo. Y primero acá cada uno encuentra su balance, de hecho podemos cerrar los ojos, los pies están en flex, perdón, antes no lo dije, me olvidé de decirlo de los pies. Talones hacia afuera, deditos hacia ustedes. Así todo el cuerpo está activo. Y ahora desde acá, como cada uno ya conoce la postura, vamos a ir colocando el otro brazo y las piernas como cada uno quiera. Acá pueden quedar hacia adelante, pero si deciden levantarlas, las rodillas tienen que ir para atrás, para poder levantar las dos plantas de los pies y elevar. Y luego por último, si quiere puedo, para apoyar el codo solamente y abrir. Aquí como cada uno pueda, quiera, sienta, entramos en la postura. Soy testigo imparcial de un sueño verdadero. Y cuando cada uno siente que entró, cerramos los ojos. Activen ese centro. Y una vez que cerré los ojos, empieza este intento. Soy testigo imparcial de un sueño verdadero. Esta imparcialidad habla del no me... Involucro, no intervengo, no juzgo, no analizo. Estoy observando, estoy siendo testigo. Cuenten sus trece respiraciones, nariz, nariz. Déjense arrullar por ese sonido de respiraciones nasales que nos hace recordar que estamos vivos. Ese aliento de vida que nos alimenta, que esa respiración no sea solo aire, sea lo que nos ayuda a esta fuerza de voluntad, lo que encienda esa fuerza de voluntad que es tan necesaria para tomar conciencia en nuestros sueños. Alimenten su fuerza de voluntad con el aliento de vida. Cada respiración es un intento. Soy testigo imparcial de un sueño verdadero. Temicti, Guayac. Cuando cada uno finalice sus 13 respiraciones, suave y lento, se va a ir recostando boca arriba a su propio tiempo. Tómense el tiempo que necesiten, así de paso los que ya van entrando se quedan ahí, soltando todo el peso del cuerpo hacia la tierra, hacia el piso. Relajen. en todo el cuerpo y ahora empezamos a separar y abrir nuestro cuerpo como en estrellas en las cuatro extremidades y vamos a hacer lo mismo pero ahora en nuestras manos y en nuestros pies va a haber cierre en vez de apertura entonces vamos a cerrar las manos en puño cuando estiremos y vamos a poner todas las puntitas de los dedos de los pies juntas y estiraditas pero los, los dedos bien pegaditos. Y en la cara vamos a apretar toda la musculatura facial al centro, como haciendo un muñón. Entonces, cuando estiro mis extremidades, aprieto, aprieto, bien profundo, bien fuerte. No aprieten los dientes, sí aprieto los labios. Inhalo. Y voy a soltar todo por la boca. En un gran suspiro voy a aflojar. Se llama tenso relajación. Comprimo y luego vamos como una bomba al soltar, estimulando la irrigación sanguínea de todo el cuerpo, vamos de nuevo, aprieto y estiro, inhalo y aprieto y estiro, y al exhalar, suelto, relajo, me libero. Y ahora vamos a hacernos un capullo por el lado contrario del que hicimos al, al, la vez pasada, entonces giro sobre ese lado, el lado contrario, y me hago un capullito bien chiquitito, Vamos hacia las profundidades de nuestro centro, en esta postura fetal. Me tapo la cara con los antebrazos, busco esa oscuridad. Introspección, observación. Observen también los movimientos de la mente, cómo está su mente en este momento. Y controlo a través de la respiración, a través de la observación. como preparándonos para crecer y resurgir otra vez desde esas profundidades del sueño. Inhalando, nos vamos reincorporando, vértebra a vértebra, hasta quedar sentados sobre nuestros isquiones. Vamos a poner las plantas de los pies por delante y vamos a empezar a trabajar el cuerpo para la postura de teomama, mama, chilam, conocida, conocida como el chacmol. Va a requerir mucha fuerza también de nuestro centro, por eso lo estuvimos trabajando durante toda la práctica. Así que vamos a llevar mucha atención a este lugar. Entonces, vamos a colocar, inhalo y elevo el brazo izquierdo hacia el cielo, lo roto en un círculo hacia atrás y coloco los deditos mirando mis glúteos. Luego lo mismo con el otro brazo, inhalo, este círculo para esa rotación del hombro y coloco la mano. Luego desde acá mantengo el pecho abierto y el esternón el elevado. Y al exhalar, redondeando desde la base de la columna, voy descendiendo, descendiendo, descendiendo, hasta que mis codos tocan la tierra. Acá podemos alinear codos debajo de hombros. El pecho sigue por arriba. Esto es muy importante. Cuando caí acá, no se deja sumergir entre sus codos, sino que mantengo esa apertura del pecho. Aprieto bien fuerte con las manos la tierra. Y desde esa fuerza de mis manos hacia la tierra y el centro, voy a ir elevándome otra vez. Inhalo y subo. Fuerza desde el centro. Sin mover eso, pero no muevan las manos. Las manos quedan y desde empujar la tierra. Exhalo, voy redondeando. Sin que se me sumerja el pecho. mucha fuerza del centro. Eso. Y luego empujo y vuelvo a subir. Inhalo. Arriba. Exhalo. Suave, controlado en los movimientos. Tiene que surgir desde el abdomen, no desde la cabeza. La cabeza viene por detrás que el pecho. Por detrás que el pecho. Ojo, manualistas muy sumergidos sobre tu eso, sobre tu pecho. Trata de no ir con la cabeza, sino desde fuerza de los brazos y centro. Fuerza de los brazos y centro. Y cada uno continúa a su propio ritmo. Uno más. La planta de los pies está en el piso para que sea más fácil la postura, eso. Y ahora detengo con los codos sobre la tierra. Pecho abierto. Y ahora vamos con esta fuerza de piernas, vamos a juntar las piernas como una sola y solamente dejo la puntita de los dedos de los pies tocando el piso. Solo la puntita de los dedos de los pies y acerco los talones bien cerquita de mis glúteos si estirar tanto la puntita de los dedos nos da calambre, saquen hacia afuera y le dice el calambre se va y luego vuelve y ahora desde acá voy a estirar primero una pierna hacia el cielo sin hundir el pecho, noten que cuando la pierna se estira el pecho siga para arriba bajo esa pierna luego la otra, bien estiradita bajo esa pierna luego la otra eso, ahora ya sin que toque el piso los deditos ya no tocan el piso están bien estirados pero no tocan el piso una pierna y otra pierna no se sumerjan entre su clavícula, detengo y ahora las dos piernas arriba, y mantengo, 5, 4, 3, 2, 1, y apoyo los pies sobre la tierra, puedo dejar también la puntita de los dedos ahí, y ahora vamos a entrar en la postura. Para esto decía que es necesario que lo necesite los cojines, porque la vamos a sostener un buen rato, si es demasiado, Descansen o tomen un almohadón para ponerse debajo de la espalda. Acerco los codos en este cuenco de agua, simulando este cuenco hacia mi vientre hacia, el vientre, hacia el vientre bajo. Entonces los codos ahora van a quedar, ya no debajo de los hombros, un poco más, debajo de mis axilas. Pecho abierto. Pecho abierto. Y ahora desde acá vamos a empezar con la respiración barredera. Voy a llevar la mirada por arriba de mi hombro derecho, Voy a inhalar profundo, cierro los ojos y voy exhalando, barriendo con esa exhalación mientras la cabeza va pasando por el centro. Exhalando todo el aire hasta llegar al lado izquierdo. Y ahí vuelvo a inhalar. Y luego voy barriendo con la respiración, exhalando todo ese aire, pasando por el centro hasta el lado derecho. Y así vamos a continuar. Vamos a Continuar con este tipo de respiración, que es la respiración que también utilizamos para las recapitulaciones y vamos a ir ahora con esta intención del Teomama, de soy el conquistador del vaso de las águilas esto que decíamos, ese espejo de agua, ese espejo de obsidiana conquistando nuestras emociones y no reaccionando Continúen con ese movimiento. Si se cansa el cuerpo pueden descansar, pero no se sumerjan en su pecho para no lastimar nuestras cervicales. Las piernas juntitas, activas, el centro activo, la cara completamente relajada. Usen toda esa energía que utilizaría su cara para su cuerpo. Soy el conquistador del vaso de las águilas. Representa esta escucha del espíritu. Y vamos a detener el movimiento al centro. Y ahora hay dos opciones aquí. Me puedo quedar y sostener la postura acá solo un instante más. Y ahora solo el que quiere que pueda, luego de esta postura de Teomama, vamos a pasar a la postura del resucitado. Donde representa ya esta habilidad de despertar esa conciencia en el espacio onírico. Vamos a levantarnos. Solo el que quiera y el que pueda, y quedar solo sobre nuestros isquiones, levantando piernas y extendiendo brazos. En este gesto también como si fuera el parecido a cual a la reverencia de este gesto del maíz. Solo si no se encorva mi columna, columna erguida, abdomen activo, y mantengo, soy el conquistador del vaso de las águilas. Mantengo, columna erguida mantengo, y aflojo suave, apoyo piernas, me voy recostando otra vez, boca arriba, descansa un instante primero con plantas de los pies en el piso, y luego de a una vamos estirando las piernas, suave y lento. Cierro los ojos. Y me tomo unos instantes de introspección. Suelten, suelten todo el cuerpo. Recuerden que el agua toma la forma del envase que la contiene. Nosotros percibimos el mundo en base a nuestra propia realidad. Observen su propia realidad tal cual es aquí y Ahora. ¿Cuál es nuestra propia realidad? Nuestra respiración es nuestra propia realidad. Las sensaciones exactas que están sucediendo ahora son nuestra propia realidad. Los pensamientos que hay ahora son nuestra propia realidad. Observo. Observo. Esa postura que vimos del chacmol representa esta concentración de la energía vital y la abundancia en esa postura del resucitado, el emblema del camino del guerrero. Ahora muy lentamente vamos a ir girando boca abajo, para ir estirando nuestro centro y nuestro abdomen en esta última postura del oeste. 4, la serpiente. Vamos a girar suave boca abajo, cada uno se toma su tiempo. Despacito. Y lo que vamos a hacer ahora es primero activar nuestra parte posterior del cuerpo antes de arquear la columna para siempre trabajar protegiendo el cuerpo. Entonces vamos a juntar nuestras piernas como si fueran una, Vamos a bascular nuestro cocis hacia el, abajo, llevando pelvis, hueso púbico hacia el ombligo, tocando la tierra. Y estiramos brazos, eh, perdón, llevo brazos hacia los lados en forma de cactus. Codos, altura de hombros. Ahí. Y hombros bien lejos de orejas. Y lo que voy a hacer es activar mi centro para que no esté apegada al piso apretando la nariz. Sino que tengo cierta elevación porque esté activada. Despegando un poquito del centro del piso, es el hueso púbico el que me sostiene, de esta forma enciendo la tensión de la parte posterior del cuerpo, me refiero a que estoy activo, no estoy aplastando por completo mi nariz, abrazan esas costillas, de hecho las costillas se despegan un poquito del piso, y el hueso púbico se ancla hacia la tierra, pero sin despegar la cabeza, ¿eh? no despeguen todavía la cabeza, todavía no, es solamente una forma muy activa de estar de esta manera, brazos en cruz, en cactus sería ahí, 90 grados, pegados al piso. Eso, ahí, pegados al piso, pero activos. Como que la parte de atrás de mi cuerpo está despierta, está encendida. Con esta misma sensación de lo que hicimos al comienzo de la práctica, como si pudiera ver con mi espalda, quiero sentir con la superficie de mi piel que hay por arriba de mí. Quiero que toda la parte posterior de mi cuerpo esté activa, las piernas están activas, los empeines anclados a la tierra, hueso púbico anclado a la tierra, cara interna de las piernas súper activas juntas, costillas hacia arriba y hacia atrás, elevándose despacito del piso. Eso, y ahora desde esta conciencia corporal, manteniendo esa conciencia corporal, vamos a hacer unos ejercicios para fortalecer la columna antes de estirarla. Desde aquí, inhalo profundo, exhalo, relajo hombros hacia atrás, y ahora inhalo profundo y desde costillas levanto el peso del cuerpo, levanto los codos de la tierra, no miren para adelante, levanto abriendo el pecho, y luego al, inhalo, al exhalar estiro los brazos hacia adelante, inhalo, vuelvo a llevarlos en cactus hacia atrás, exhalo, caigo sobre la tierra, y vamos varias veces, inhalo arriba, exhalo, estiro, Inhalo, traigo, exhalo, deposito, inhalo, arriba, la respiración me ayuda, las costillas me ayudan, exhalo, estiro brazos, las palmas se miran, espacio entre los hombros y orejas, inhalo, traigo, exhalo, apoyo, que se fortalezca esa columna, inhalo, arriba, exhalo, estiro brazos, inhalo, traigo exhalo, aflojo, acá relajo. Ahora sí vamos a separar las piernas un poquitito entre sí. Hagamos estos movimientos con nuestra columna, cada de hacia, hacia el piso, es un va y Me doy un masajito en el abdomen bajo, mov moviendo el cuerpo hacia un lado y hacia el otro. Lado y lado me doy un masajito. Y ahora lentamente inhalo, reincorporo el peso del cuerpo, coloco los codos debajo de mis hombros. Eso. Y vamos a colocar los pulgares juntitos y los meñiques juntos, como armando una especie de flor. Voy a caminar con los codos despacito más para adelante, siempre activa eh, la relación entre hombres y Y voy a colocar los dedos gordos debajo del mentón. Y desde acá voy a despegar un poquito más mis costillas del piso de la tierra, anclando mi hueso cúbico hacia la tierra. Mirada hacia adelante y levemente hacia arriba, con este soporte sobre mis pulgares. Hombros hacia atrás, cierro los ojos y entro en la postura de coatru, la serpiente. Tan en maya. Que mi espíritu huele a lo más alto. Aquí ya está esta, esta representación de Quetzalcóatl, de querer trascender lo material hacia lo divino, trascender lo terrenal hacia lo divino. Cierro los ojos y esta es una entrega absoluta de dejar lo material para que se eleve el espíritu, que mi espíritu vuele a lo más alto. Trasladen esta sensación de la intención a una sensación física, que nuestra columna se relaje, sintiendo estos apoyos fundamentales en la pelvis, en peines, dedos para nuestra cabeza. Y dejen que su espíritu vuele a lo más alto. Esa representación de la serpiente emplumada, transformándose en que sal. Escuchen su respiración que sea este vuelo interno con conciencia, con presencia. Que mi espíritu vuele hacia lo más alto. Y ahora, suavecito, despacio, vamos a ir liberando las manos, las vamos a ir colocando debajo de nuestras axilas, frente en el piso, y desde acá con las manos nos ayudamos para empujar el peso del cuerpo eh, eh, e ir a la postura de descanso, llevar el peso del cuerpo hacia atrás, relajo. Y acá nos vamos a quedar también unos instantes antes de pasar a la técnica nahualica del día de hoy. Glúteos hacia atrás, relajo, me quedo ahí. Haciendo ahora esta contrapostura para nuestra espalda. Y ahora vamos a hacer todos en esta postura respiraciones abdominales bien bajitas, para a través de las respiraciones abdominales darnos un gran masaje a los músculos abdominales y un gran masaje a la zona lumbar. Entonces, cada inhalación que damos va a ser bien profunda, ampliando nuestro abdomen y como estamos cerrados con nuestras piernas, entre esa compresión nos va a masajear el abdomen y nos va a relajar la columna. Inhalen bien profundo, inflando el abdomen... Y exhalen llevando el abdomen hacia atrás y hacia arriba, respiraciones abdominales y lumbares. Tienen que sentir que la parte lumbar se infla también al inhalar y desciende al exhalar. Y ahora, desde acá, suave, vértebra a vértebra, nos vamos a ir reincorporando. Vamos a pasar a la técnica anabólica del día de hoy, que la vamos a hacer sentados, es la recapitulación. Entonces, tomen una postura de sentados cómoda. Pueden estar, por ejemplo, aquí en esta variante de meditante, aquí, pueden estar con las piernas cruzadas o cruzadas de diferente manera. Acá, cada uno toma la postura de su cuerpo. Le pide y en la cual vamos a estar cómodos porque también vamos a estar un rato. Entonces pueden ponerse un cojín, lo que ustedes necesiten. La idea es que a través de los minutos nuestra columna no empiece a estar así como que nos vamos deshaciendo. Siempre una, una postura digna, una postura de atención, sin rigidez. Eso, cada uno va a chequear estas líneas entre isquiones, crestas ilíacas, hombros, entre coxis, coronilla... Relajamos las manos sobre nuestros muslos o rodillas, dependiendo cómo estamos. Cierro los ojos. Y me tomo unos instantes para calmar la mente, centrar nuestra atención. Vamos a realizar Ichiloa, deshaciendo los pasos. Me recuerdo para encontrarme a mí mismo. Vamos a repasar todo lo que hicimos desde el instante en que nos despertamos esta mañana, hasta el instante que estamos aquí y ahora. Primero vamos a comenzar realizando la respiración barredera que realizamos en el Chilam, en Teomama. Entonces llevo el mentón sobre el hombro derecho, con los ojos cerrados, tomo inhalación profunda, y a medida que voy exhalando, voy permitiendo que mi cabeza vaya rotando hacia el lado izquierdo, soltando todo el aire. Para que cuando llegue a mi lado izquierdo, vuelvo a tomar una inhalación y vuelvo a exhalar pasando por el centro. Entonces esto lo va a continuar haciendo cada uno. La cabeza rota sobre su mismo eje, no cae hacia ningún lateral. Se mantiene erguida la columna y firme esa atención. Y a medida que vamos realizando este movimiento, vamos a comenzar desde el instante en que abrimos los ojos esta mañana. Vayan hacia ese preciso instante, abrí los ojos, los acabo de abrir y qué fue lo primero que hice, qué fue lo primero que pensé, cuáles fueron mis primeros pasos, mis primeros movimientos. Sin juzgar, solo activamos la habilidad de recordar, no el juzgamiento. No etiquetamos, no analizamos. Recuerdo cuáles fueron mis primeras palabras, si es que hablé. Los primeros quehaceres. Paso a paso. Traten de recordar paso a paso, hasta inclusive detalles del entorno paso a paso a medida que vamos barriendo con esa respiración para quedarnos solo con la energía que nos pertenece, con la experiencia de cada situación y no con la carga emocional que le ponemos a nuestro actuar. Esto nos va a llevar unos minutos, entonces... Siéntanse cómodos con su práctica, relajen, tomen el tiempo que necesitan. Y cuando cada uno aquí sienta que ya no quiere movilizar más la cabeza o que simplemente el movimiento cesa solo, pueden dejar la cabeza quieta y seguir con este proceso de recordar. El resto del cuerpo se va a mantener quieto, los hombros relajados, aflojen esos hombros, el pecho abierto. Y les voy a regalar unos instantes de silencio para que en ese silencio recojan sus pasos, se recuerden a sí mismos y se queden con la experiencia de cada situación hasta el momento presente. Les voy a pedir que también recuerden desde que comienza la práctica, pasando por el saludo, la preparación, y todas las posturas, movimientos, ejercicios, hasta llegar al momento presente. Muy lentamente, vamos a ir trayendo la atención al momento presente, a cómo nos sentimos y si estamos aquí y ahora. Hagan un escaneo por todo su cuerpo, percibiendo sensaciones, flujos de energía, cualquier tipo de sensación. sus estados, en sus diferentes vehículos, en sus diferentes cuerpos, cuerpo físico, emocional, mental, energético. Y por último, esa conciencia, ese quinto sentido, esa conciencia inter interior, Ese movimiento interno como ese elemento central, que en su cara no haya ningún gesto, ninguna expresión, vuelvan a dejar que el cuerpo respire libre como lo necesita, sin modificar nada, sin cambiar nada, aceptando lo que es aquí y ahora. En gratitud por haber compartido la práctica del día de hoy despacito y a su propio ritmo cada uno va a ir abriendo sus ojos haciendo los movimientos que el cuerpo le permita, que quieran finalizamos la práctica con este saludo la muchas gracias por la energía compartida Espero que tengan un hermoso día, que anden muy bien, y hoy es un gran día para intentar ensoñar. Si se animan, nos podemos dar este, este intento esta noche de por lo menos plantearnos, vernos las manos, a ver qué sucede, y así todos los días hasta que en algún momento quizás suceda. Nos podemos también plantear, recapitular el día antes de irnos a dormir, eso también ayuda muchísimo cuando nos vamos a dormir, Cinco minutitos para recapitular el día, y cuando nos despertamos, cinco minutitos para recapitular los sueños. Entonces nos va a ir ayudando, nos va a ir activando esta habilidad de recordar. Y activando la habilidad de recordar, activamos la habilidad de centrar nuestra atención. A veces es muy importante tener esa habilidad de, de recordar sin juzgar, sobre todo, sin intervenir. Eh, bueno, espero que les haya gustado, que anden muy bien y que tengan bonito día. Gracias les, mandando, gracias, les voy a estar mandando la clase en unas horitas, ahí cuando el genio de Chignawi nos la manda. Muchas gracias, Chignawi, feliz día. Hoy es nueve, es Chignawi. Así que a disfrutar. Eh, les voy a estar mandando la clase con la información también de diferentes cositas de Kinam. Que anden muy bien, la Sokamati. Gracias.